Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno supongo que ya conoceréis este embalse, pantano que tenemos aquí enfrente porque ya hemos venido otras veces y la verdad es que me da bastante pena venir a estos sitios tan bonitos y tan naturales eh, bueno, tan naturales no, porque están hechos por el hombre, por decirlo de alguna manera no y encontrarme que está el suelo lleno de, de plásticos por ejemplo aquí tenemos una, una suela de un zapato tenemos aquí un mechero y luego los taponcitos, ¿no? Eh, en realidad, claro, parece una tontería que tiras tú al suelo lo que son lo, los tapones o, o cualquier cosa, incluso hay pues trozos de muñecos, por lo que estoy viendo, y claro, pues a ti te parece una tontería que, que eso pues al final pues, terminará desapareciendo de alguna forma, ¿no? pero la realidad es que estos plásticos van a estar aquí por mucho tiempo y también pueden perjudicar a, a los peces que, que viven aquí eh, no muy lejos de aquí hemos visto pues, a pescadores ¿no? que al fin y al cabo pues, echan el día y la verdad es que es, un, es bonito es estar aquí eh, pescando y lo que sí, pues bueno, dado que hace mucho que no viene nadie a pescar pues los peces son, son enormes y, y claro, pues, pues bueno, esos peces... Eh, si encuentran algo que llevarse a la boca, que, que entre pues en su boca, pues al final terminan comiendo este tipo de, de plásticos que son bastante pequeñitos y con la erosión del agua y las piedras, pues lo que termina haciendo es eh, plásticos más pequeños, más pequeños, que ya son imposibles de, de recoger. Porque bueno, si veis por aquí, eh, aquí está lo que es la, pues el follaje típico, ¿no? pero también vemos que hay plásticos bastante pequeñitos. Estos son plásticos que por la corriente pues ya se han, se han deshecho, se han diluido y esos plásticos pues, pueden ser perjudiciales para, para el medio ambiente y para pues, los animales que, que viven aquí. Así que tenéis bastante conciencia de cuando dejéis una botella eh, conscientemente en un sitio o cuando incluso si veis eh, una botella cuando saléis a campo, pues que eso puede, puede perjudicar bastante el medio. Y... Ahora mismo que, lo, que todos estamos realizando un turismo alrededor de España es bastante importante que cuidemos este tipo de, este tipo de situaciones para que cuando vayamos al campo, cuando disfrutemos incluso de la playa, pues, pues podemos disfrutar realmente y no preocuparnos porque estamos rodeados de mierda, porque cuando tú vas a la playa ves que, que en realidad la arena de, de la playa son conchas que... Que se han hecho trocitos ¿no? y con la erosión pues, se ha vuelto una, una especie de arena. Pues, las futuras playas que nos va a tocar a nosotros lamentablemente pues, van a ser trocitos de, de plástico y no, eso no es lo que queremos para, para nuestros nietos o, o en realidad es que ya, ya lo estamos viendo, ¿no? que unas playas que son preciosas y son idílicas pues, está, se están perdiendo por, por la acción de, del ser humano. Y es que esto no se trata de comprarse un coche eléctrico o se trata de, de gastar un montón de dinero para salvar el medio ambiente. Es con pequeños gestos, eh, como es no tirar estas guarrerías a, al váter o tirarlas eh, por la ventana cuando vas en coche o olvidarte de, de la basura cuando te vas de camping. Pues ese tipo de gestos puede hacer que que todos podamos disfrutar de, de estos entornos, porque lo que estamos viendo aquí es que la, la basura se acumula y es incremental, no desaparece. Entonces si yo tiro una cosa mañana, esto se va a juntar con lo que ya hayan tirado anteriormente. Así que eh, tened bastante conciencia de esto, porque es bastante importante. Y lo mismo pues, pasa con las latas o pasa con, la, con las botellas, que, que bueno, si en un río eh, te pones a hacer botellón y lo que haces al final es tirar pues la litrona, o dejar aquí la litrona, porque piensas que aquí no va a venir nadie más, pues eso lo que puede causar es incendios, ¿vale? Por aquí tenemos unas cuantas litronas, tenemos como cuatro, cuatro litronas aquí, y dices tú, vale, pues, pues qué bien, dices, es cristal, esto no es plástico, ¿no? Pues... Pues el cristal, el problema que, que puede provocar es que si la dejas en un río, pues alguien se puede cortar el pie, o incluso puede causar un incendio, o si se rompe, pues puede ser tal, otro tipo perjudicial pues para otros animales. Entonces, hay que pensar las cosas, eh, no, eh, no porque a ti directamente no te afecte, no significa que a otras personas no le puedan afectar, o incluso a ti en, en un futuro no demasiado lejano, pues puede ser que que te afecte yendo la próxima vez a, al campo, ¿no? Pues, pues este tipo de cosas es bastante importante tenerlas en cuenta, aunque ya sabemos que siempre hay gente que es más, es más descuidada y, y estas cosas no, no les importan nada, pero dado que vivimos todos en el mismo planeta, pues lo suyo es cuidar este tipo de gestos. Pues nada, yo me despido aquí, espero que toméis conciencia y que no dejéis basura al menos, ya que si no la recogéis, pues eh, al menos que, que no generéis más basura. Pues nada, lo dejo aquí con este bonito paisaje y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.